Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. Vamos a ver el día de hoy la primera parte de leyes de gases. En esta clase veremos la definición de la ley de Boyle y su expresión, la definición de la ley de Charles y su expresión, y la definición de la ley de Gay-Lussac y su expresión. Y por último juntaremos todas estas tres leyes. No siendo más, comencemos. Vamos a definir la primera ley, la ley de Boyle. La ley de Boyle dice lo siguiente. Se define como un gas el cual se encuentra a temperatura constante. Todo gas que se encuentra a temperatura constante se conoce como un proceso isotérmico. Entonces tenemos lo siguiente. La temperatura es constante y se utiliza la siguiente ecuación. PV igual a povo donde I significa inicial y o final. Presión inicial por volumen inicial igual a la presión final por volumen final. Vamos a mirar cómo se comporta con estos dos tanquecitos que tenemos acá. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a mirar cómo se comporta. Vamos a llamar a este tanque una condición inicial y a este otro como una condición final. Tenemos lo siguiente. Si pasamos el volumen final a dividir haría de esta forma entonces tenemos esto pi sobre bo igual a p sobre v si vemos lo siguiente si aumentamos la presión disminuye el volumen son inversamente proporcionales miremos al aumentar la presión se está disminuyendo el volumen es inversamente proporcional o el otro caso podría ser que tengamos la presión disminuya y el volumen aumente. Son inversamente proporcionales. Aquí, en ambos casos, la temperatura tiene que ser constante. Esta ecuación entonces rige la ley de Boyle. Vamos a ver la siguiente ley. Ley de Charles. Se define como un gas el cual se encuentra a presión constante. Y este tipo de proceso se conoce como un proceso isobárico. La presión es constante. Entonces tenemos lo siguiente. Vito igual a Boti. Esta sería la ecuación que rige la ley de Charles. Tenemos lo siguiente. Si aumentamos el volumen inicial, también está aumentando la temperatura. Son directamente proporcionales. Entonces tenemos lo siguiente. Si aumenta el volumen, también la temperatura. Entonces tenemos lo siguiente. Miremos en el primer caso. Vamos a aumentar la el volumen. Al aumentar el volumen, ¿qué es lo que pasa? Es porque hubo un aumento de qué? De la temperatura. Al aumentar la temperatura, como podemos ver, aumentó el volumen. Siguiente caso. Disminuimos el volumen y aumenta... Y disminuye la temperatura. Miren que son directos. Entonces, Al disminuir el volumen, también debe disminuir la temperatura. Entonces pasaría lo siguiente. Una menor llama me hace que me disminuya el volumen, son directamente proporcionales. O sea, que esta sería la ecuación que rige la ley de Charles. Vamos a ver la siguiente ley. Ahora tenemos la ley de gay Lussac Tenemos lo siguiente. Se define como un gas, el cual se encuentra a volumen constante, es un proceso córico, y relaciona la presión y la temperatura. Este proceso también se conoce como isométrico o isovolumétrico. Y la fórmula seguía la siguiente, pito igual a poti. Donde I es inicial, y o es final. Entonces miremos cómo se comportaría. Vemos que acá estarían las condiciones iniciales y estas serían las condiciones finales. ¿Qué pasaría acá? La presión es directamente proporcional a la temperatura. Si la presión aumenta, también aumenta la temperatura. Entonces pasaría lo siguiente. Al aumentar la presión, también está aumentando la temperatura. Pero el volumen no cambia, es constante, por eso no se mueve. También podría pasar lo siguiente. Disminuye la presión y disminuye la temperatura. Son directamente proporcionales. Quiere decir que esta es la ecuación que me predice el comportamiento de un tanque a volumen constante. Por último, vamos a unir estas tres leyes. La unión de las tres leyes me permite generar la ley general de los gases. En la combinación de la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Entonces, se forma la siguiente fórmula. Pibito igual a Pobotti, Donde I son las condiciones iniciales y O las condiciones finales. Esta sería la ecuación que me predice el comportamiento general de los gases. No olvidemos que la ley de Boyle la presión es constante, la ley de Charles, la temperatura y por último la ley de gay lussac el volumen es constante. La combinación de las tres me genera la ley general de los gases. De esta manera concluimos esta primera parte de ley general de los gases. En un próximo video veremos cómo se pueden aplicar estas leyes. Si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales.